Si sí, lo hubiera metido por aquí. Mierda. Se me he frenado. Vamos a ver si lo consigo. Aquí me acuerdo que me pegué una hostia. Se me fue la rueda delantera, tío. Sí, pero puede de la lluvia GoPro no, para vídeo el qué? ¿Quieres tirarlo otra vez? No, no, para No, le he tirado bien, esto me ha gustado Prueba para vídeo Está sucia de cojones, eh. Eh, eh. Te escuchaba ella hablar y ya me he rayado, tío. Me he frenado. Si sabes que había gente. ¡Copro para vídeo! Vale, tío. Pro para vídeo. Me quedo ahí cortado. Está estropeado, además, eso. Las litronas por ahí por el suelo. Copro para vídeo. ¿Vale? Sí. Dejo un poquito a margen. Lo que pasa es que ahora que está súper suelto, tío. Ahí, ahí se ha hecho un paso gordo, eh. Ahí está. No, problema, ¿eh? que no sé cómo está el drop. que en el de ahí, ¿sabes? No, este, este es más bajo Ya Pero es más difícil de ver yo ¡Pero la paja como <risa> rodao! <risa> sí. ¿Has he hecho eso? No sé, tío ¿Eh? No sé lo que he hecho La bajado como rodado, tío Como si no hubiera escalona, ¿qué no? Sí eso está muy bien, eh. No me voy a hacer por la velocidad también, a ver, ah, guapísimo. GoPro para vídeo.